Me a volar, me a llorar, me a sentir la realidad, me a saltar, me da soñar Me da partir, me a vivir, me al confuso, resquemor, me da de ti, me da de mí Saber que el existir tiene una paz. Es la clave hacerse reír, mimarse por dentro, hacerse feliz. Amarse es la clave hacerse feliz. Amarse es la clave hacerse reír, mimarse por dentro, hacerse feliz. Amarse es la clave.